Bienvenidos a un nuevo episodio de Razón Pública al Aire, esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública. Y hoy vamos a hablar de un tema que igualmente nos interesa a todos, por remoto o extraño que parezca, es qué tan industrializado va a estar Colombia en los próximos años con las propuestas que está haciendo el actual gobierno. Y qué pasó con la industrialización de nuestro país si se quedó estancada que sucedió en las últimas décadas o en la última década en particular hoy nos va a acompañar diego cortés que es economista magíster y doctorando en ciencias económicas de la universidad nacional de colombia experto en macroeconomía educación superior y política fiscal y actualmente asesor económico en la cámara de representantes que precisamente ayer aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. También nos va a acompañar Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública. Bienvenido, Diego. Muy, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, pues eh, mi generación creció con la imagen de que este era un país que tenía industrias y que en algunas ciudades colombianas había... Eh, casi que ciudadelas completas industriales, que era un país de alguna manera industrializado, pero de pronto eso cambió. ¿Cómo fue que cambió ese mapa de industrialización en Colombia? Listo. Bueno, eso es un fenómeno que no solo se dio en Colombia, sino pues en toda América Latina. Eh, aproximadamente para 1950 se dio una política eh, muy fuerte de fomento eh, y desarrollo industrial. Es decir, se empezaron a aplicar un, una suerte de políticas en materia macroeconómica para que se pudiera hacer viable eh, sectores industriales eh, en, en, en el país. Eh, acá en Colombia, por ejemplo, eh, tuvimos eh, el Instituto de Fomento Industrial. Eh, en, en su momento fue muy importante porque, por ejemplo, fortaleció lo que, lo que se conocieron como las acerías Paz del Río, eh, fortaleció empresas mineroenergéticas, etcétera, etcétera, y eso pues le dio un impulso a, digamos, a ese momento, eh, pues digamos de manufacturas importantes en Colombia. Recordamos Coltejer, reco recordamos digamos los esfuerzos eh, que se estaban haciendo, eh, sobre todo en Antioquia y en otras en otras ciudades donde se generaban clusters o nodos eh, de producción industrial y de empleo de calidad ahí mismo. Eso pues fue pues, precisamente esa época que podríamos llamar de 1950 a 1980. Y ahí empieza un reversazo desde los 70s y los 80s, pero en particular en 1990 para el país. Eh, de nuevo, decisiones eh, políticas y de, y de economía política eh, plantearon que ya no era necesario hacer ese esfuerzo por fortalecer la industria como tal, sino que lo que tocaba era que el mercado actuara, que las fuerzas económicas se regularan y en ese sentido pues que sobreviviera lo que tenía que sobrevivir y que Colombia se especializara en lo que era bueno. Un poco en ese discurso y acá en Colombia lo conocimos pues en Como lo que fue la apertura. Uh -huh. Exactamente, entonces desde 1990, aunque uno un fenómeno desde las décadas anteriores, pero yo creo que ahí es el golpe crucial, pues nos encontramos en Libre eh, entrada y salida de bienes y servicios, es decir, libre comercio y además eh, libre movimiento de capitales. Entonces, ¿cuál era la lógica? No, pues Colombia se va a enfocar en lo que es muy bueno. Y lo cierto es que es, eh, así no se han desarrollado la, las naciones en, en el mundo, ni Estados Unidos, ni los países europeos, pero vámonos a un ejemplo mucho más cercano, Corea del Sur. ¿Por qué cercano? Porque para 1960 Corea del Sur era mucho más atrasado en materia económica que Colombia. Si uno miraba, por ejemplo, el campo era mucho más atrasado, de hecho tenían menos, eh, eh, me, menos, menos tecnificación agraria eh, que Colombia. Y lo que encontramos es que los 60, 70 y 80 sobrepasaron a Colombia y hoy pues, nos encontramos con un gran país industrializado. ¿Qué hicieron? Llegó. Políticas distintas. Bueno, pues eh, después llegan eh, los tratados de libre comercio ya en este siglo. ¿Eso también eh, ayudó a que nos bajáramos casi que a la mitad de la participación de la industria en la producción nacional? Exactamente. Ese fenómeno de apertura económica y luego los tratados de libre comercio, que fueron pues más o menos para después de 2010, lo que hicieron fue que la industria pasara de representar el 21 o 22% del Producto Interno Bruto de nuestra economía a pasar a ser el 11 o el 12% para el 2021. Eh, básicamente se empezaron a quebrar estas industrias que existían en Colombia, porque lo cierto es que la, la, las importaciones de, de, de los distintos países industrializados pues no había forma de competir eh, realmente. Y lo que hicieron fue arrasar con nuestra producción y eso pues implicando también efectos sobre los empleos, una pérdida de empleos bien importante en eso y trasladando nuestra economía a, de nuevo, a eso que somos buenos en hacer, petróleo, carbón y banano. Y, y ahora, eh, entonces, el gobierno Petro propone lo que se ha llamado, en una palabra tal vez difícil, reindustrialización. ¿Y qué es lo que está proponiendo? Que volvamos a esas fábricas con chimenea con eh, ciudadelas de las que hablábamos al comienzo de este programa o es realmente si sí está promoviendo algo innovador desde el punto de vista industrial para nosotros listo eso es bien importante porque bueno la reindustrialización es un, una apuesta que digamos podremos llamar se puso nuevamente de moda eh, entre los países latinoamericanos y en distintos países en desarrollo es decir, hoy los economistas nuevamente están teorizando alrededor, porque se había abandonado durante décadas esa posibilidad. Y no estamos, eh, digamos, hablando de unas industrias como las, de, las del siglo XX o las del siglo XIX. A veces uno piensa en industrias y se imagina es eso, las chimeneas, estos grandes conglomerados, digamos, de, de, de, de, de zonas industriales. No. Lo cierto es que es para que eso salga bien y no cometer errores de, de que luego pueda ser un, un, un, un problema para, para la economía o un mal gasto de recursos, lo que se hace es valorar muy de cerca a qué le puede apostar Colombia para que realmente se pueda dar un proceso de, de reindustrialización en sectores que medianamente nosotros podemos eh, como hacer. O sea, no es inventarnos por inventarnos la rueda, ni hacer por hacer, sino... Cosas que realmente nosotros tenemos capacidades y que beneficien a la economía. Eh, el gobierno ha qué? planteado en, en el Plan Nacional de Desarrollo un sector y el ministro ha hablado de otro que, aunque no esté en el plan, eh, sí lo han mencionado mucho. Entonces, uno es el tema eh, de vacunas y el tema de salud. Es decir, eh, se está planteando crear vacunas en el país, recuperar esa industria farmacéutica. Eso es muy importante. Uno, porque tenemos un potencial eh, en esa industria química que ya existe, es decir, sería potencializar algo que existe, no es crearlo desde cero, y además por, pues se vuelve un tema estratégico en el sentido de que ya vivimos la pandemia, ya vivimos lo que es perder toda la capacidad de generación de vacunas en el país, y eso sería una apuesta muy importante y en eso se va a apuntar. Y el segundo, eh, el tema automotriz. Lo que ha dicho el ministro de, de Comercio, Industria y Turismo, Humaña, es que se ha planteado la conversación con distintas eh, eh, um, empresas para poder hacer eh, producción de, de, de, de partes y de ensamblajes de, de, de, de carros en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque lo cierto es que para ensamblar un carro y para meterle a esa industria, eh, pues se necesita de nuevo un montón de sectores que funcionen en su conjunto necesitamos sectores pues de, de metales de cueros de cauchos es decir se potencian un montón de, de, de sectores y eso en economía nosotros lo llamamos un encadenamiento entonces lo que hace es como jalar como si fuera una correa de transmisión a distintos sectores de la economía y beneficiar como a un conjunto de sectores industriales y de servicios también se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el que, como bien lo dice usted en su artículo de Razón Pública, que recomiendo, la reindustrialización era una meta central de ese plan. Si sí, con lo que quedó del Plan Nacional de Desarrollo, sí sigue siendo una meta central o lo peluquearon mucho? Yo creo que eh, el corazón está. El corazón está, pero eh, incluso creo que el gobierno fue tímido en las apuestas que planteó en el Plan Nacional de Desarrollo frente a lo que se podía establecer es decir, en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos, por un lado el gobierno lo que hizo fue coger esos recursos que tiene dispersos en distintas entidades como Impulsa eh, y otras y unificarlos, tratar de fortalecer para tener, eso pues se llama banca de fomento público eh, como mencionaba, antes existía el Instituto de Fomento Industrial que era eso, apalancar inversiones desde el Estado para el sector industrial va a reactivarse un poco eso a través de reunir esos capitales y tenerlos como en una sola bolsa para que sea mucho más fuerte y más contundente esa apuesta hay también un tema de transferencias tecnológicas eh, en el tema de, de defensa hay unas apuestas de aranceles inteligentes entendiendo esto como que por apuestas de soberanía nacional por competencia desleal y otros se pueden poner aranceles a, a, para la protección de sectores claves en Colombia. ¿Cuáles serían esos? Nosotros no podemos poner aranceles con países que tienen tratados de libre comercio. Eso es imposible. Pero con Asia no tenemos tratados de libre comercio. Y de ahí vienen la mayor cantidad de importaciones y también de contrabando de manufacturas textiles, de confecciones, que pues quiebran la producción textilera colombiana. Y eso lo han hecho durante décadas. Este artículo va a ser muy importante para fortalecer esos sectores. También hay una apuesta de investigación robusta para que las inversiones en desarrollo y tecnología pues vayan muy bien enfocadas y no sea como ha sido durante todos estos años y es que se invierte la plata en cualquier cosa y la plata de la regalía se pierde en cualquier cosa. Y eh, pues también hay, hay, hay una apuesta estratégica, como decía, por el tema de vacunas. Entonces puedo decir que hay, hay, hay un aspecto importante pero siento que todavía falta una almendra profunda para que esa, eh, esa reindustrialización se logre en el país. ¿Se perdió una oportunidad de haberlo incluido con más fuerza y con menos timidez en el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, sí. Eh, yo creo que el gobierno perdió una apuesta importante. De hecho, esto lo, lo, lo discutimos en la Cámara de Representantes con el, con el ministro Maña. Eh, eh, los vario, varios congresistas y, y organizaciones eh, de, de la sociedad civil presentaron una propuesta de un artículo que lo que establecía es que se generaran unos lineamientos para la revisión y renegociación de tratados de inversión y tratados de libre comercio. Esto es central porque el gobierno de nuevo lo ha mencionado en, varias, en, en varios momentos, eh, la necesidad de, pues de, de revisarlos y renegociarlos, por ejemplo, para la industria fue muy grave el Tratado de Libre Comercio con Corea eh, porque eh, afectó eh, la industria de autopartes en el país, eh, pero lo cierto es que hubiera sido más fuerte meterlo directamente en el Plan Nacional de Desarrollo porque le da fuerza de ley. Eh, no tuvo aval este, este, este artículo y finalmente no fue aprobado, a pesar de que incluso el ministro mencionó la importancia y la relevancia de avanzar en esta revisión de los tratados de libre comercio. Creo que ahí se quedó corto. Diego, yo le voy a poner dos peros para cerrar esta conversación. Pensar en un país industrializado, con miras a la, a la exportación, no solamente al, al mercado doméstico, por supuesto requiere también la traída de, de materias primas, pensarlo con las carreteras colombianas, cuando por ejemplo está caído el puente sin ninguna posibilidad rápida de arreglo, el puente que mueve la mayor cantidad de carga en Colombia en la vía que mueve la mayor cantidad de carga en Colombia de Buenaventura hacia el centro del país. ¿Cómo cómo hacer compatibles esas dos cosas? Claro, yo creo que acá toca hacer una apuesta completa, integral. Eh, de nuevo, eh, el gobierno se queda tímido en mostrar ese norte de reindustrialización. Eh, el ministerio ha hablado de que va a sacar un COMPES, pero lo cierto es que era el Plan Nacional de Desarrollo, la posibilidad de que eso tuviera más incidencia y más fuerza, más allá de un COMPES. El COMPES es una decisión de planeación y ministerial, para que todos entiendan, ¿cierto?, que, sí. que tiene, no tiene la fuerza de una ley. Exactamente, es una hoja de ruta que luego tendrá que desplegarse en artículos de proyectos de ley y demás, pero lo cierto es que en el PND se podía trazar mucho más contundente y más fuerte. Ahora, eh, esto, esto, esto que, que mencionas es bien importante porque hoy por hoy se está dando una discusión bien grande y es si la reforma laboral va a quebrar las empresas eh, del país. Eh, y ahí yo he mencionado varias cosas. Uno, la reforma laboral avanza en unos derechos que fueron, eh, pues digamos, eh, quitados eh, durante la reforma del 2002, eh, la reforma laboral de, de Álvaro Uribe. Y lo cierto es que hay que mirar el, pues digamos, el bosque y no el árbol. El árbol se vuelve este tema de, de, de los salarios y el tema del pago salarial. Pero el bosque es los costos de transporte y los peajes que son carísimos en el país. Hay que meterle mano a eso. El tema del costo del crédito. Ahorita estamos con unas tasas de interés imposibles para los empresarios, para poder invertir realmente. Estamos hablando también de los impuestos. Nosotros... Eh, también en el Congreso se planteó una propuesta en el marco de la reforma tributaria de hacer un impuesto diferencial para micro y pequeñas empresas, porque hoy las grandes empresas pagan menos impuesto de renta que las pequeñas y las micro, y eso toca modificarlo. Eso incluso se aprobó en la Cámara de Representantes, pero de nuevo no tuvo aval del gobierno y se tumbó en la conciliación. Eh, pero también hay que meterle mano a este tema de los impuestos para que sea viable hacer empresa en el país. Eh, el problema no son los altos salarios, podríamos llamar entre comillas, ese no es el lío, el lío es que hoy estamos en unas condiciones donde hacer empresa es muy difícil, o sea, los, los emprendedores y los empresarios realmente hacen un enorme esfuerzo por sacar adelante su, su, sus producciones y eh, lo que tiene que hacer un Estado es dar condiciones de garantías, la industrialización puede ser un camino, pero toca ver todos estos factores como por ejemplo el tema del transporte, no puede quedarse por fuera. Y... Y el otro pero es cuando se habla de una industrialización basada en sectores como, por ejemplo, la producción de vacunas y al mismo tiempo se ve eh, el ínfimo presupuesto para ciencia y tecnología y el perfil incluso de ese ministerio tan cuestionado ahora con los cambios ministeriales. Sí, ahí, ahí, ahí también hubo propuestas de, de investigadores y científicos de que se estableciera en el Plan Nacional de Desarrollo una claridad de, un, de una apuesta para lograr al final del periodo del gobierno 1.5% del Producto Interno Bruto en inversión en ciencia y tecnología. De nuevo, esto no tuvo aval, no fue aprobado eh, y de nuevo lo que vemos es... Eh, Existen unos recursos que son malgastados, pero todavía incluso son insuficientes, es decir, tenemos los dos problemas, son recursos insuficientes y son recursos que se malgastan. Entonces, lo cierto es que el gobierno tiene que meterle a esta apuesta, evidentemente no es solo meter por meter plata, sino realmente que se conecte con las instituciones de investigación en el país, que hoy son las universidades, tanto públicas como privadas, y de esa manera tiene que avanzarse. Eh, en realmente generar un fomento a la, a, la, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico en el país. Hoy no existe y de nuevo siento que el Plan Nacional de Desarrollo se quedó muy tímido en las apuestas que podía plantear para avanzar en ese, en esa, en, en ese sentido, que además eran eh, promesas de gobierno. Diego, pues eh, hablando al estilo Hernando Gómez, buen día, me queda la sensación después de esta conversación. Que nos movimos mucho para quedar casi en el mismo punto en materia de, de plan de reindustrialización si sí, yo siento que eh, digamos se mencionó una gran apuesta que eh, quedó muy acotada quedó muy tímida siento que el gobierno tiene que creérselas mucho más eh, el, el Ministerio de, de Comercio, Industria y Turismo tiene que tomar las riendas y decir, necesitamos sacar esto adelante, necesitamos apuestas duras como la renegociación de los tratados de, de libre comercio y de inversión y eh, también tener los recursos suficientes. Creo que son insuficientes los recursos que tiene el Ministerio y tienen las apuestas de reindustrialización para llevar a cabo lo que realmente requiere el país en esa materia. Y precisamente le damos la bienvenida en este punto como a veces suele suceder, que interviene al comienzo, que interviene en la mitad o interviene al final. A Hernando Gómez, buen día, director de Razón Pública. Y estábamos hablando, Hernando, de si nos movimos para quedar igual en cuanto al regreso de la industrialización a Colombia. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que realmente es una intención lo que expresa el gobierno. Francamente, es más un discurso que algo que tenga alguna posibilidad de volverse realista. Eh, si uno mira la historia de Colombia, tal vez yo pueda ayudar con esa perspectiva un poco. La industrialización de Colombia comenzó muy tarde y fue muy poca comparada con otros países de América Latina. La industrialización de Colombia arrancó realmente en los años 30 y se debió sobre todo a la gran recepción y a la Guerra Mundial. Ese fue el despegue en la industria colombiana. Es decir, en el caso colombiano, la industrialización fue sobre todo una consecuencia de la escasez de divisas. El Estado colombiano nunca ha hecho una política de industrialización seria. Lo más parecido que tuvimos se llamó la sustitución de importaciones, que fue precisamente como consecuencia de la escasez de divisas. Simplemente no había dólares para comprar, para importar muchas cosas. Entonces, Colombia efectivamente desarrolló una industria mediana, una industria básica de consumo, una industria que nunca llegó a tener niveles comparables a los de Brasil, o a los de Argentina, o a los de México, ni siquiera los de Chile. Esto es importante porque eso significa que en la historia de Colombia la industrialización no ha sido un objeto de la política del Estado, sino más bien una consecuencia del comercio exterior. Por eso Diego tiene toda la razón en subrayar el papel de los tratados de comercio. Colombia ha suscrito muchos tratados de comercio, especialmente los TLC en los últimos años, que no le ayudan a la industrialización sencillamente porque Colombia no tiene que exportar. Colombia es un país que exporta fundamentalmente primero café y después petróleo. Nuestras exportaciones de manufactura son apenas el 4%, en el mejor de los casos. Entonces, Colombia es un país que exporta materias primas. Cuando hace un tratado de libre comercio, no le ayuda porque de toda manera lo exportaríamos. Colombia no necesita un tratado de libre comercio para exportar petróleo ni carbón. Entonces, hacemos un tratado de libre comercio, bajamos los aranceles, aumentan las importaciones de bienes industriales, y no aumentan las exportaciones nuestras porque nosotros no tenemos una capacidad industrial. Diego también tiene razón, y coincido con él, en que no, es, no, no solamente es un paso adelante, sino un paso atrás. Disminuir la inversión en ciencia y tecnología cuando estamos, que tratando de industrializarnos. En el mundo cada vez es más claro que no hay industria sin ciencia. ¿De qué estamos hablando? La industria hoy, desde hace mucho tiempo, pero cada vez más, es intensiva en conocimiento. Eso es la, la, la China, Corea, son países que se están industrializando, se industrializaron a base de las nuevas industrias, la cuarta revolución industrial. Entonces, pues yo lamento compartir el pesimismo de Diego, el escepticismo, al decir que desafortunadamente, pues... Lo único que nos puede ayudar a industrializarnos es que otra vez hay escasez de divisas. Puede ser que Colombia, si se le acaban las divisas, pues no vamos a tener más remedio que ponernos a fabricar, pues vestido será, o, o, o hacer algún tipo de industria simplemente porque no hay dinero para importarlos. Pero yo creo que la, el, el gobierno, desafortunadamente, este y los anteriores, pues están haciendo muy poco real para acelerar la industrialización de Colombia. Pues sí, sí, estamos cerrando con, con broche de cuero esta conversación porque llegamos como a, la, a la conclusión de que esto, por lo menos, y por ahora, no fue. Este no se convierte en el tema prioritario, a pesar de que haya sido presentado así al inicio del gobierno. Y pues queremos agradecerle a Diego Cortés que eh, ha estado tan metido y a fondo con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Quedamos pendientes de hablar con él sobre otros aspectos de este gigantesco plan que, que ya fue aprobado y sobre el que hay tanto, tanto que escarbar. Por ahora queríamos enfocarnos en este punto en particular. La hoja de vida trayectoria de Diego aparecerá al terminar este programa. Queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan, a que se suscriban a este canal, porque vamos a tener muchos más temas de interés para todos. Gracias, doctor Hernando Gómez. Buen día también por sumarse a esta conversación. Bien, a todos gracias. Adiós, muchas, muchas gracias.